Hola, videovidentes. Hoy tenemos con nosotros a Belinda Alexandra Place Arena. nombre larguito. Explícanos, eh, ¿publicas con este nombre o con un seudónimo? Pues eh, publico con este nombre, porque... Ya sé que es un poquito largo, pero Belinda Alessandra, ya hay una escritora que se llama Belinda Alessandra. Ah, qué curioso. Que además es, parece un poco extraño, ¿no?, que, que haya alguien que haya podido hacer esa combinación de nombres. No sé si ella lo tendrá como nombre o como apellido. Ajá. Ese es mi nombre completo. Pero claro, para diferenciar un poco, pues añadir los apellidos, claro. He pronunciado bien Placek, porque tu apellido, eh, tus apellidos sí, sí. no son... Típica Spanish. español? No, mi Placec es Placec. Ah, Placec. Eh, eh, es austrohúngaro, mi padre era austriaco, ¿Sí? y Paula Arena es navarro. Ah, Paula es navarro. Pues no sé por qué pensaba yo que quizás sería argentino o de algún país. No, no. Ah, de la, no viene de, de la casa Ansorena, Ansorena y Paula Arena. Ah, mira. Son navarros. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, eh, ¿desde cuándo escribes, Belinda? Pues a ver, a mí me ha gustado siempre escribir. Yo he sido buena escritora siempre desde el colegio. Y, y he escrito siempre, lo que pasa que nunca me había me había dado por publicar. Oh. Sí que he hecho publicaciones pues en revistas del colegio, porque estaba de presidenta de la APA. Eh, he hecho artículos para el escritor... O, o para cosas de, de, de amigos no más de amigos pero nunca me había dado por editar muy bien ¿y, ¿Y ya tenía un... te has tenido otra profesión además de escribir? pues eh, yo he hecho muchas cosas la verdad pero profesión, profesión yo mm, he sido siempre administrativo y, y últimamente ya me saqué la, la certificación de recursos humanos de gestión de recursos humanos pero es lo que menos he hecho. O sea, yo me lo saqué más por mi ambición y por mi deseo de aprender más cosas y saber más, porque en realidad mmm, trabajar como profesional es en lo único que no he trabajado. Uh -huh. eh, he hecho muchas cosas, pero no he trabajado nunca de... en recursos humanos. Mm. Bueno, Ignó me... sí, sí, sí, sí, sigue. Eh, tu el primer libro que publicaste... Querido Francis, el niño de tus ojos, eh, es un libro maravilloso sobre tu hermano Francisco Javier, ¿verdad? Sí. Eh, y yo antes de que me expliques nada sobre el libro, eh, el 22 de febrero tú publicaste en tu Facebook, como yo soy seguidora tuya en las redes, y decías esto. Ayer vi la entrevista que hizo Bertín Osborne a, a Nobregón y me sentí tremendamente identificada con su sufrimiento. Yo que soy creyente, eso me ayudó mucho a superar su partida. Sabía que él estaba a mi lado. Cuéntanos un poco, primeramente, eh, ¿qué, quieres ¿qué quieres decirnos cuando tú has publicado? Porque tú has pasado 20 años después de que escribiste. El libro sobre tu hermano. Sí. ¿Qué, ¿Qué querías transmitirnos cuando tú decidiste publicarlo? Bueno, eh, yo esto siempre lo explico. Eh, este libro surgió como una promesa que me hice a mí misma, ¿no? De que yo escribiría la historia de mi hermano. Porque mi hermano era un niño bueno. Mi hermano era eh, una persona muy sensible. Entonces, eh, yo... Me hice esa promesa, pero claro, ese libro, pues por los avatares de la vida, porque la vida se complica, quedó ahí un poco aparcado, nunca tuve la ocasión de publicarlo. Entonces en el 2019, que yo tuve una crisis personal fuerte, eh, me decidí a retomar esa afición mía de escribir y cogí ese boceto que tenía de, de primer libro, que indudablemente estaba escrito pues desde la ira, en ese momento estaba escrito desde la ira y desde el enfado con el mundo, y, y claro, era un libro que no se podía publicar porque era muy fuerte. Entonces yo tuve que readaptarlo todo, verlo de otra manera, y eso me ayudó mucho a superar también mi crisis personal, sí. ¿no? es, a, a encontrarme memorias, Hay que decir que ese libro son unas memorias ¿no? de una época de tu vida. Sí. Y tu convivencia con tu hermano, tu infancia, y todo sí. eso que, que es muy bonito todo lo que cuentas sobre los recuerdos que tienes con tu familia, con tu hermano, con la vida de tus padres. Y hoy en día, bueno, en España no es, muy, no, no es un género que se lea mucho, quizás, las memorias, pero en Estados Unidos se publican muchísimas memorias. Y yo incluso estoy escribiendo memorias, pero creo que es bastante difícil, ¿no? Sobre todo escribir sobre la muerte de un hermano. Eh, creo que tú has tardado 20 años en poder publicar y has tenido que reescribir el libro. Eh, ahora, ¿qué, qué, ¿cómo te sientes después de haber reescrito esas memorias? Pues fíjate, yo tenía la sensación que cuando saliera este libro, pues eh, iba a haber mucha gente, tenía ese miedo, ¿no? Que iba a haber mucha gente que estaban puestos en el libro que se me iban a comer. Pero sorprendentemente no ha sido así. Porque no has falsificado los nombres, ¿no? Eh, sí, sí. ¿Algunos sí, están, sí? Cambiados, están cambiados, pero claro, son muy evidentes. Y todo, todo el que me conoce sabe a quién me refiero. Ah, claro. Entonces yo pensaba... Que, que, que eso, que esa gente se me iban a, a comer. Pero no ha sido así. Yo creo que la evolución y el tiempo eh, han hecho que cada uno reflexione y se tome las cosas de distinta manera, vean con distancia y vean sus fallos y sus realidades. ¿no? Entonces, eh, muy al contrario, he recibido llamadas de gente que yo me esperaba que me iban a poner a taldo y, sin embargo, me han dado las gracias, me han dado la enhorabuena. Vamos, que estoy feliz porque ha tenido una repercusión que, que yo no esperaba para nada. O sea, yo lo hice como una cosa personal de satisfacción propia y, y resulta que se ha convertido en algo que me ha dado a conocer que por ejemplo mis amigos y la gente que me conocen no se esperaban, porque claro, yo no voy con un cartelito en la frente eh, contando mis, eh, mi vida. Y muchos que me conocen mmm, me lo han dicho, que no imaginaban eh, todo lo que yo ya tenía detrás, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que estoy súper feliz, súper feliz con o este me libro. Alegro. Me sí, alegro. sí. Lo voy a poner para que lo veáis, que está, es este. Ay, qué bien, ese es tu hermano, ¿no? La foto es de tu hermano. Sí, madre. la foto es de mi hermano, sí. Era muy bonito. O sea, era un niño precioso, tuvo mala suerte. También yo he explicado mucho que es un libro también de concienciación social, de poner en evidencia la educación social. Nosotros venimos de una educación social muy castrante, Exactamente. Muy castrante, donde las sobre todo las mujeres eh, estábamos abocadas a, a vivir y a pensar con el beneplácito de los varones. Exactamente. Siempre, siempre estábamos pensando en qué dirá mi padre, mi hermano, mi primo, todo el mundo, y vivíamos muy serviles, sirviendo a todo el mundo. Exactamente. No vivías tu propia vida, sino la que los demás te obligaban a tener, ¿verdad? Exactamente. No, no no tampoco te lo planteabas, ¿eh? Esa es la verdad que tampoco te lo planteabas porque no eras muy consciente. Eres consciente con el paso del tiempo. Exactamente. Como, estás me, como en el me... hoyo no te enteras, no te das cuenta no, que estás en el hoyo. Claro. Yo hasta que no llegué a esta época del 2019, donde yo tuve una, una crisis personal grande que me sentía como que como que no era útil, como que no, como que todo lo que había hecho en mi vida no tenía importancia, no, no se valoraba. Eh, y entonces eh, tuve que tomar la decisión de decir, estoy equivocada, esto no es así. Qué valentía, ¿no? Muy bien. Y esto no, no puede ser así, porque yo mm, he hecho muchas cosas, he dedicado mi vida a mucha gente y no me parece justo que no se valore lo que yo he hecho. Claro, A mí me hace gracia porque muchos, mucha gente dice, eh, haces las cosas no para que te las valoren. Sí, señor. Todos necesitamos que se nos valore. Todos necesitamos que se ¿Eh? nos tenga en cuenta. Claro, es un, es un error el decir, no todo se hace lo que se hace de corazón, ¿vale? Se hace de corazón, tú lo haces porque tú quieres. ¿eh? Pero no es justo que no se valore claro No lo haces para que te valoren, pero sí aprecias el que lo hagan. El que, exactamente, exactamente. Y además exactamente. que te sirve para animarte y para seguir claro. haciendo tus cosas como tú quieres hacerlas. Claro. Exactamente. Uh -huh. Hoy en día se promueve mucho que las personas escriban memorias para superar traumas, superar problemas, superar... En, eh, situaciones de profundo dolor en nuestra vida y, y porque se dice que eso resulta liberador para el espíritu ¿ha ocurrido esto en tu caso? Bueno, yo realmente mi idea cuando escribí el libro no era para hacer un, un eh, para sanar un dolor no yo el, eh, el eh, eso ya lo pasé cuando mi hermano falleció me refiero porque a que yo lo tenía después a consecuencia de haber escrito si tú has notado que te hayas liberado de alguna manera de, de algo que sí pero, sí ¿no? pero no hombre me he liberado de primero de, de esa, ese pensamiento que tenía yo de, de cumplir una promesa no entonces la he cumplido y ya me he quedado tranquila pero yo no, no, no lo consideraba esto como una terapia para nada. Ajá. Ha surgido porque ha surgido así. Es cierto que me ha servido, porque me ha servido para retomar mi esencia. No para liberarme de un dolor por la muerte de mi hermano, no. Sino para retomar mi esencia de escritora, para retomar, me, eh, para valorarme a mí misma. Para decir... Tú vales, tú puedes hacer todo lo que te propongas y nadie te va a venir a decir que no puedes. O sea, que indirectamente hemos una terapia, indirectamente. Sí, ¿no? sí, sí, pero yo no. O sea, todo esto ha sucedido, luego lo he meditado, pero ha ido sucediendo sin, sin ser consciente de ello. Muy bien. Y claro, ahora cuando ya soy consciente y veo la reacción de la gente... Y, y, cómo ha, y, y cómo ha funcionado el libro, pues yo misma estoy sorprendidísima. Y yo misma reflexiono y digo, Jolines, es cierto que me he ayudado a mí misma, pero también he ayudado a mucha otra gente. Eh, porque me han llevado claro. gente contándome que se sentían súper identificadas, que, que, que no habían podido soltar el libro porque... Recordaban muchas cosas que otras mujeres han pasado y que otras familias han pasado, sí, ¿sabes? Lo que pasa es que no han tenido el valor de contarlo. Ajá. Hay, que que esa animar, es otra. hay que animar a que la gente escriba más sobre eso, sobre memorias sí. y, y la historia, sí, sí. ¿no? Que decía una mono. Eh, bueno, ya que estamos hablando, antes de pasar a, a otra cosa, ¿nos quieres leer un pequeño párrafo de tu libro? Sí, yo te leo un trocito A ver. Con el paso de los años he aprendido que los actos y la actitud que mantenemos ante los avatares de la vida no solo condicionan nuestro futuro, sino el de aquellos que nos rodean. Lo que nuestros hijos aprenden y ven en nosotros formará sus valores y la forma de enfrentarse a los problemas cotidianos. Mi hermano fue un niño bueno, de gran corazón, Dejado y abandonado a su suerte por unos padres que solo pensaron en ellos mismos. La vida que nos tocó vivir en su conjunto afectó a cada uno de forma diferente. Nuestra actitud, valores, sentimientos, frustraciones, sueños, fueron condicionados por tantos y tantos acontecimientos a los que nos enfrentamos solos, sin guía, sin ayuda, sin norte, que cada cual salió adelante como supo y entendió. Y dices muchas cosas, muchas cosas increíbles y tremendas, ¿verdad? En ese trozo. Sí, sí. Y Pero una, esa es la realidad. Una, una reflexión muy interesante. Se me han puesto los pelos de punta. ¿eh? Además es que es una... Mm, he cogido este trocito porque eh, si ves ahora las noticias de la televisión y, y es como que vuelve, ¿no? Sí. Todo vuelve. Entonces, eh, yo observo mucho a la gente, la gente me cuenta cosas y veo por las redes, por las noticias, por, por mi vida en general, que los hijos, los niños, están muy abandonados. Los, de, los dejan, van a una terraza a tomar un café, los dejan que molesten a la gente, eh, para Pero que para pétale, que los padres… No estén Más de convivencia, ¿no? Sí, sí. Hay, hay, hay mucha dejadez con, lo, con los… Entonces, cuando llegan a la adolescencia eh, y se tienen que enfrentar solos a problemas más graves, ¿no? Sí. Pues eh, no, no, no, no no, tienen las herramientas necesarias para enfrentar los problemas. herramientas sí, exactamente para resolver los problemas. Eso es fundamental porque si sí. no estamos pegando de negligentes. Sí, no tienen una base, no tienen una base porque los padres están muy ocupados uh -huh. o porque eh, el avatar de la vida tampoco nos deja pensar en ello. Ni es siquiera, que, que, ni ni siquiera que aquellos trabaja, que presumen. La gente trabaja demasiado hoy en día, trabaja Sí. demasiado. Es, estamos sí, en una sociedad sí. muy exigente con la gente joven. Muchos no, no se plantean tener hijos por eso, porque no se sienten capaces de responsabilizarse. De educarlos adecu adecuadamente, yo lo entiendo, porque porque trabajan por un sueldo mínimo. Nuestros hijos son más pobres que lo que hemos sido nosotros, prácticamente. Pero pobres en todo, ¿eh? En todo, en todo. En todo. En todo, en todo. desgraciadamente. Sí, así es. Sí. Hemos involucionado, o sea, en vez de evolucionar, uh -huh. estamos involucionando. Sí, sí, sí, sí. Esto es terrible. Eh, bueno, yo sé que tú tienes una alegría. Okay, no de no ahora mismo, porque estamos hablando de otro tema, pero bueno. Porque tienes ahí unos, un montón de libros calentitos que te acaban de llegar, tu último libro, sí mira te lo voy el a hacer... Muro, ¿no? El Muro de Piedra. Muy bien. entonces te Me ha quedado llegar... precioso. Tengo que decir que esta portada, uh -huh. porque quiero decirlo porque es importante... Esta portada, eh, la fotografía, me lo, ha, me lo ha hecho una prima mía, Marta Antorrena, que es diseñadora gráfica. Ajá, que está muy bien. Y, y, sí, y que yo la estoy animando para que, se, para que se lance a diseñar portadas para otros autores. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que ha quedado preciosa porque se adapta perfectamente al contenido de mi libro. Sí. Y ella ha sabido entender lo que yo he querido explicar en el libro. Estupendo, sí, pues mira, es maravilla que tienes una persona que ha colaborado contigo en eso. Está muy bien que le des las gracias. Bueno, pues, ¿qué tratas en este, en este libro? ¿Cuál es el tema? Estoy feliz porque este pues es no he otro leído tema... Algo importante. Sobre tema bueno, no me he podido leer la novela todavía, pero... Sí. Bueno, pues eh, el, el libro va sobre Elaine. Elaine es una mujer madura orifacética, eh, que necesita una revolución en su vida. Entonces, ella mm, eh, sufre de ansiedad, de depresión, y, y necesita eh, hacer una introspección. Y vamos siguiendo, a través de los capítulos, vamos siguiendo la historia de esta mujer y los temas que a ella le afectan. Este libro surgió también en la pandemia. ¿Tiene mucho de autobiografía este libro o no? O no, sea, no. A ver, a ver, los pensamientos e ideas de Lein son mis pensamientos. Claro, ah, sí, muy pero, pero también son el pensamiento de muchas otras mujeres con las que yo he hablado. La mayoría de las mujeres de mi generación, o de nuestra generación, sí. eh, sorprendentemente... Tienen ese el mismo sentimiento. Entonces, eh, son eh, sentimientos muy comunes de la, de, las, de mujeres maduras y de hombres también, ¿eh? no solamente de mujeres. Eh, ¿Cómo se sienten? ¿Lo que piensan sobre sobre el amor, sobre la educación, sobre sobre ser madre, sobre tener hijos, sobre todas esas cuestiones primordiales de la, de, de la vida? ¿no? Y... Sí, temas vitales y eh, la capacidad. Lo importante de este libro es, eh, no solo que hay personas eh, muy sensibles que no necesitan ser juzgadas por sus actos, sino que lo que necesitan es una mano amiga, un apoyo, alguien que les escuche, alguien que no les juzgue, que estén ahí para ayudarlas. Eso es lo que necesita la gente que tiene enfermedades mentales. ¿Es sobre entonces, el valor de la amistad entonces el libro? Oh. También, empatía. también, porque, porque la amistad, la amistad, es que no necesariamente tiene que ser un amigo. Claro, Cualquier sí. persona que esté a tu lado, que te quiera, que te comprenda, el que demuestre no te juzgue empatía, ¿no? Que demuestre empatía. Exactamente, que te muestre empatía. Eh, eso es lo que la gente sensible y la gente que tiene problemas necesita. No se necesita. Alguien que te esté eh, dando consejos o diciéndote cómo tienes que solucionar tu vida o tus problemas. No, solamente neces se necesita alguien que escuche, que ¿Es sepa escuchar. Una, ¿Es Elaine una mujer que tiene una condición mental especial o no? Elaine está sufriendo una depresión. entendido, muy bien. Vale. Elaine Entonces, está sufriendo tenemos, una depresión. Que, tenemos que leer el libro para ver cómo ella resuelve... Sí, sí, porque la forma de resolverlo quiere, indica cómo nuestra mente es capaz de generar espacios que nos liberen. Bien. Es, eh, Bien. sí, normalmente la gente que sufre estos trastornos es porque su cabeza furrula mucho y, y piensas más de lo debido, pero es una condición que uno no puede evitar. Exactamente. Entonces eh, eh, la mente tiene la capacidad eh, de crear un muro de, o de quitar ese muro para que tú consigas a, afrontar tu vida y sentirte feliz con lo que haces y con cómo eres. Sí, y sin que te, Esa, te daño es... a ti misma, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pero, eso se trata. Pero a veces eso no se puede evitar tampoco. Claro, no pasa nada. A veces es, es tratar, un... de, tratar de convivir con uno mismo de la mejor manera posible. Lo que hay que hacer visible es que estos problemas existen y que no debemos de quejarnos tanto de fíjate o, o, o, o de apenarnos o, o asustarnos por decir, pues fíjate cuánta gente se está suicidando, cuánta gente está cometiendo actos de locura que nadie... No, no. Tenemos que mirarnos a nosotros y decir, yo eh, me he permitido en alguna ocasión escuchar de verdad. ¿He juzgado antes de tiempo sin saber a una persona, sin saber la historia que tiene detrás? Estas cosas eh, son más novela, importantes. la novela es muy pedagógica también, ¿no? Sí, sí. Me gusta transmitir lo que yo aprendo, lo que yo veo... Lo que yo escucho de otras personas, eh, me gusta transmitirlo. Me, me gusta darle el, el enfoque eh, para hacer pensar a la gente. Entonces invita a la reflexión. Qué interesante. Sí, muy bien. me gusta hacer eh, pensar. Tú has escrito de momento solamente dos libros que hayas publicado, ¿no? Totofías sí, tengo mejor. otro tengo otro escrito que luego es de hablas, relatos luego me hablas de él ahora te voy a preguntar otra cosa ah, vale. has escrito el libro sobre de francis y luego has escrito este del muro y uno es unas memorias y el otro es una novela eh, ¿cuál de estos dos géneros te ha resultado más difícil de poner sobre el papel? hombre indudablemente la novela ¿Sí? la novela porque en la novela tienes que crear tú. Tú creas tus personajes, tú creas tus historias, las situaciones. ¿Has, eh, planificado, en... ¿has planificado antes o te has sentado de papá? Pa, pa? <risas> no, no, no. Al principio, bueno, a ver, las memorias tienen poco que planificar. Claro. Pero mmm, al princ... yo tengo un amigo, Salvador Navarro, que es escritor también, que... Escribe y hace unos personajes preciosos. Y a mí me gusta mucho cómo trabaja él. Y, y de él aprendí que era bueno el planificar. Pero, sí, hacer una estructura de lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer y qué personajes quieres ser. Pero cada autor tiene su, tiene su, su manera. Él, por ejemplo, se, base, se basa mucho en los personajes, ¿vale? yo como lo que quiero es darle énfasis a mm, el contenido más que al personaje en sí yo no hago mucha descripción de los personajes Hablas. Práctica, prácticamente no hago descripciones de los personajes hago si hay mucho diálogo, hago, sí, hay mucho diálogo Francis, y luego también hay mucho diálogo. sí sí y luego mm, me gusta mm, eh, que muestren su interior, no su exterior. Excelente. Por ejemplo, Elaine, Elaine puede ser eh, una mujer rubia, morena, alta, baja, guapa, fea. Tú tienes que sentirte identificada con Elaine. Entonces, yo no puedo describir a Elaine. No puedo ponerle una etiqueta de es rubia, delgada, guapa. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Quiero que cada persona se sienta Elaine. Qué bien. Qué idea Entonces... Es. Creo que es más importante enfocarlo desde el, desde el punto de vista de lo, de lo que siente y de lo que piensa Ley, que no de, de su aspecto. O sea, que escribes pensando en el lector. Sí. Interesante. Eso es, eso es muy muy bueno. Una idea estupenda. Además que siempre te lo dicen, escribe pensando en el lector. Sí, sí, eso sí. es fundamental. Por eso a lo mejor tienes tanto éxito, ¿no? Con, con lo que escribes. Eh, ¿Y cuál es tu personaje favorito? ¿Es Elaine o otro personaje que aparezca? Pues aquí? fíjate, hay un personaje que a mí me gusta mucho que es Valeria. Valeria es una mujer de campo que tiene la sabiduría de la tierra. La sabiduría o sea, de la tierra. Sancho Panza, pero mujer, pero en más moderno, ¿no? Sí, sí. Y, y, y me encanta Valeria. Y, y creo que. Eh, si, si pudiéramos volver a o, o ser un poquito como Valeria, las, las cosas nos irían mucho mejor. La gente sencilla. Sí. sí. Yo me siento también a veces un poquito como Valeria, en el sentido en que me gusta la libertad. Uh -huh. Me gusta mucho la libertad. El, el poder, el no sentirse presionada por, por, por las normas sociales. Eh, uh -huh. es, eso me gusta. Y Valeria es así. Es un espíritu libre. Muy es un espíritu libre, sí. Pero ella eh, ha, ense ha enseñado, le ha servido mucho a, a Elaine para, para progresar en su catarsis interior. Yo he sí. visto que tienes, Francis, te, te, te, lo tienes en, en Amazon, el muro he visto que lo ibas a poner en, en Amazon, pero todavía no lo has puesto no sé si lo acabarás poniendo Sí, está, ¿Tú, el tú, muro está en Amazon ¿Tú publicas como independiente o con una editorial? porque ahora este de el muro lo has publicado con una editorial, ¿no? Sí, con Círculo Rojo bueno, eh, Círculo Rojo es el de autoedición ¿vale? Ah, vale Pero te ofrece muchas, muchas más garantías y es mucho más práctico y mucho, a mí me ha ido divino que... Que hacerlo independientemente, sin ninguna ayuda. Sí, sí, sí. A ver, eh, el primero ¿El de Francis lo hice así. ¿Lo publicaste de forma independiente? Sí. Eh, querido Francis, lo hice por cabezonería <risa> y, y, y, claro, en ese momento, aparte de que ahora es súper difícil publicar porque te piden una barbaridad y es muy complicado, eh lo hice como empeño, ¿no? Dije, yo esto lo hago y lo hago sí o sí. Muy bien. Y, y claro, pero ahora cuando ya, ya haces el segundo, pues ya ves los fallitos del primero, vas progresando, vas aprendiendo, y entonces ya empecé a, a conocer gente, a, a conocer ed editores, a conocer librerías, y todos, te, todos me iban aportando algo, ¿no? Y entonces esto va pasito a pasito. Yo tengo que hacerlo pasito a pasito porque es complicado. Y, y claro, como editar por editorial, a no ser que seas un escritor muy conocido, pues prácticamente es imposible. Sí, sí. Pues. Eh, la gente que entrevisto, todos que más o menos me dicen lo mismo. Sí, entonces. Eh, bueno, yo lo mandé a muchas editoriales, ¿eh? la verdad. Y a, hubo dos o tres que me daban un poquito de largas. Pero claro, como mi intención era sacarla para la Feria del Libro, eh, pues eh, yo seguí insistiendo. Al ver que no, no tenía respuesta, pues me decidí por Círculo Rojo, porque eh, sobre todo me, me, me daba la solución perfecta sobre la distribución. Ajá. Ellos se ocupan de todo. Ah, qué bueno. Estupendo. Ellos eh, manda, manda las, mandan los libros a quien lo pida, evidentemente, mandan los sí, libros sí, sí. Y, y yo no me, no tengo que ir con mis cuatro libritos librería por librería, ¿sabes? Ah, sí. Entonces eh, sí, me, me ha salido un poco carito, pero te lo te lo prometo que estoy súper contenta. Bueno, súper contenta. contenta con lo que has estudiado. Porque el libro ha quedado precioso, me han ayudado. Son, o sea, son un equipo fantástico todos los editores, los impresores los que te hacen la corrección bueno. todos, son un equipo yo no puedo decir más que cosas buenas de ellos la verdad estupendo. Y es bueno saberlo sí, sí, sí, sí, a mí no me extraña que sea de, de, de las mejores editoriales de autoedición en España ¿eh? o sea, tienen un, un trabajo increíble bueno. y son atentos y te llaman al minuto y, bueno Bien. Puedes contactar con ellos directamente sin ningún problema. Yo estoy encantada, la verdad. Me alegro, encantada. Me alegro muchísimo. Eh, eh, ¿Tú has pensado en grabar en audio tus publicaciones? Porque pues sí, es, ahora es, mismo es difícil contratar un locutor, pero hay mucha, hay en Estados Unidos eh, muchos autores se graban a sí mismos. ¿Y tú qué has pensado sí. sobre eso? Eh, a ver, yo tengo un hermano. Que tiene un canal de, de radio y tiene una voz fantástica. Puedes decir el canal, ¿eh? <risa> es bueno, ellos publican, hacen iPods. Ah, su, su, su programa es El vuelo de York. Ajá. Que lo habrás visto también, eh, que yo lo publico, les, sí. les doy publicidad muchas veces. Sí, sí. Le dieron, le dieron el premio no sé el año era, pasado. No sé, no sé qué trabaja tu hermano. Sí, sí, el vuelo de York. Y el año pasado le dieron el premio de los de los podcasts um, al, programa, al mejor programa de música. Sí, sí. De toda España, ¿eh? O sea que... Y, sí, está sí, buena calidad. Y él me comentó, porque tiene amigos también que hacen podcasts de novelas y cosas de esta... Él me, me lo comentó, pero te lo digo, que es que estoy tan saturada de hacer cosas que tengo que ir poco a poco. Entonces, ahora mismo, estoy inmersa con la, con la publicidad y las presentaciones de mi nuevo libro. Estoy inmersa con intentar poner botones de compra en las redes sociales, que, es, que ese es otro follón, porque ahí tiene estas colas eh, eh, con esto de las redes sociales y las herramientas eh, informáticas. Que es que entre, bueno, entre unas cosas y otras tengo mi cabeza como un bombo ya no Y traigo. sí, sí, entonces quiero hacerlo todo poquito a poco. No, te, no descarto hacer lo que me dices, porque ya te digo que me lo ofrecieron, pero ahora mismo estoy con las publicaciones. Y mi idea principal es en este año eh, darle la mayor publicidad a este libro. Tengo ya otro empezado. Ahora me vas a hablar Pero, de tu otro, lo que vas a, lo que vas a escribir. Eh, eh, tú, eh, bueno, si quieres nos das tu opinión sobre qué, qué, qué género crees que tiene más éxito en este momento. Eh, bueno, ahora mismo tiene, tiene memorias, muchísimo. ¿De ahora escrito novelas? A es? ver, yo creo, yo creo que eh, ahora mismo el género que más eh, éxito tiene es el infantil. Ah, sí. ah. El de cuentos infantiles... Que yo no estoy capacitada para hacer cuentos infantiles, la verdad. Yo he hecho algunas cosas que son como historias para niños y eso me gusta, pero no me que no me No, no, a mí no me hace mucho... Para eso tienes que tener una mente infantil también. Yo sí, yo Y, sí. y yo no, yo la verdad no, yo no, no, no tengo esa capacidad. Antes sí que la tenía, fíjate. Porque yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, que hacía pequeños yo hacía pequeños teatrillos y me los inventaba y les para eso sí, para hacer teatrillos y eso sí, pero para escribir un cuento para, para niños pues no me veo, la verdad sí, yo, no yo me veo, veo. Pero, yo, pero pero tiene mucho éxito niños. yo porque enseño a niños pequeños cuando enseñas a niños pequeños tu mentalidad se ajusta un poco a... sí, a pero niños. tiene mucho éxito porque yo lo he, lo he estado viendo ahora en el día del libro y, y lo veo, no, cuando el año pasado estuvimos en la feria del libro también eh, había colas de padres y niños en. en, en, en no son en, grandes lectores. Sí, sí, en, en los. En, en, en los están estos. Pero son todos niños muy pequeños, hasta 8 años, 9 años, vale. Pero después, ya a partir de los 10, como que pierden la, la afición por leer. Y entonces eh, hay que. ya les mucho también. Claro. No, si, si o no, o si se, se cansan no se también. Mucho la lectura en el, en el colegio y en el instituto. Sí, se cansan también. Esa es otra idea que tengo en mente, de crear un club de lectura para el colegio de mis hijos. Uh -huh. Pero claro, tengo en mente muchas cosas, pero no me da de sí la vida. Aunque parezca mentira sí. que dicen que, que eso no se puede decir, pero es que es la realidad. O sea, el, el día tiene 24 horas y yo... Mmm, no, o sea, no me llegan sí, con las 24 no horas. La maldecia, es cierto. Eh, Tú has publicado ya, eh, el de Francis está en versión digital y, y está también en papel. Y ahora, ¿el muro está, primero está, está en papel o ya está también en versión digital a la página. Está en digital también, está en todas las ¿Y plataformas. Qué, y, qué, ¿Y qué se vende mejor, que, según tu... tu mm, pues yo si creo se que vende se vende el mejor el... el el ebook el o sea, para sí. Kindle. el libro electrónico para el Kindle, Kindle. ¿Para Kindle sí. no no yo no vendo más ¿eh? yo no vendo más Kindle yo he vendido más libros ah, quizá porque libro. yo quizá porque yo soy muy insistente uh -huh. quizá porque a mí no me a ver eh, yo utilizo el libro electrónico pero a mí me gusta tener los libros los que de verdad me gustan me gusta tenerlos en papel uh -huh. No es lo mismo irte, por ejemplo, a la playa con tu libro, que huele a nuevo, que lo tocas, que lo que los sientes, que, que además te lo, te lo pueden firmar, que tienes un detalle de la autora que te lo firma. No es lo mismo que ir con un, un libro electrónico. Y mucha gente, además, estos libros, como son tan llevaderos, que son de tapa blanda, que los puedes llevar en cualquier sitio, que no se te estropean... Eh, yo me gusta más el libro. Pero reconozco que para hay mucha gente que por necesidad, porque no tienen tiempo, porque no tienen, porque tienen falta de movilidad, eh, les viene bien poder pedir por online. Pero vamos, fíjate, ya, yo soy una persona que he tenido montones de libros, tengo una biblioteca enorme, tenía la mi casa forrada. Pero es que mis hijos están asustados porque me han dicho, mamá, por favor, deshazte de los libros. El día que tú faltes, ¿qué hacemos con tanta librería? Y, y la verdad es que me estoy deshaciendo de ellos. Ya me he acostumbrado a leer solo digital y sobre todo audio cuando estoy en el jardín. Sí. Porque es que en las bibliotecas, como te cambies de casa, madre mía. Este ah, es... sí. Pero yo yo me voy a las librerías o me voy... A mí me gusta oh. también el libro en el papel, pero... Y además sí, sí. he tenido de subrayar, de apuntar notitas de cuando he estudiado literatura. En sí. En mi especialidad de literatura, eso me gustaba anotar. Tengo libros muchos anotados, ¿no? Pero pero es que ahora pongo notas en, cuando leo, pero en, en, en el, si lo pongo en PDF o lo pongo en Kindle, lo que sea, sí. pongo notas porque ya el papel. Ya sí, le, a mí me gusta. El pero me gusta. vamos, mí ahora mismo. mismo el papel. A mis hijos le gusta el papel. Sí, yo tengo muchos libros, pero ¿sabes lo que ha pasado? Que ya es que en casa no los puedo tener. Entonces, mucho, hay muchos que los he regalado, otros los tengo en cajas en el, en el trastero, sí. que son los que menos me... Pero los libros que me gustan de verdad, que tengo yo en mi casa, esos están en papel. Sí, yo también. Yo tengo que sí. Que... Los libros yo tengo... los míos, los que yo considero imprescindibles, los tengo en papel. Sí, yo tengo... O... Hay, hay libros incluso que los he releído tres veces. Sí, yo también. Bueno, porque bien, me gusta. Ejemplo, lo que el viento se llevó. Como he sí, digo, sí. en inglés y en español varias veces. Sí, sí, sí, sí. Pues yo tengo un libro, que creo que lo tengo en, eh, todavía por ahí, porque ese desde luego no se sé, lo pienso. Que era de... Mi madre era... Um, estaba um, afiliada a esto de... ¿Cómo se llamaban estos que vendían los libros? Círculo de Lectores. al ah, Círculo de Lectores. Como Eso. yo, desde pequeña. <risa> sí, sí, mi madre. Pero yo los tengo, ¿eh? Y, y los tengo. Son libros de Círculo de Lectores. Y, y hay no uno hicimos, que se... además de bien encuadernación. Estupenda encuadernación. Sí. Hay uno que se titula Desiré. No recuerdo el nombre de, del autor. Por ahí lo tengo. Que ese sí? yo no sé las de veces que me lo he leído. Y ese va de la primera relación de novios que tuvo Napoleón. Ah, sí, sí, aclaro, su amante, bueno, su novia. Sí, sí, ese, esa, ese ahora libro vamos me a pasar, encantó. Ahora vamos a pasar al último punto, y es, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué vas a escribir? Pues mira, mmm, ya lo empecé, lo ten, bueno, lo tengo empezado, pero lo he cambiado dos veces ya. Eh, empiezo y lo he cambiado ya dos veces y creo que lo voy a cambiar una tercera. Anoche en la almohada se va a ir pensando no pasa, otra cosa. No pasa nada. Sí. Pues este, este tercer libro va a tratar sobre mi experiencia en política. Ajá, qué bien. Ah, sobre o sea, eso es, sensa... es una reflexión o cómo? Pues eh, más que una reflexión es eh, bueno, claro, es un, eh, plasmar mi experiencia y hacer sí reflexionar y hacer una ¿Has un crítica cargo, ¿has tenido alguna vez un cargo político o simplemente como ciudadana No no bueno, no no he tenido cargos pero no no al exterior no vale, y, y tampoco han sido cargos o sea, como como ciudadana y votante no sí como ciudadana y como bueno yo he estado de vocal de la junta de distrito de mi pueblo de mi barrio he uh -huh. eh, estado en varias cosas no metida y entonces qué y en qué partido has estado o en qué partidos en ciudadanos ah, estuve en ciudadanos yo, sí yo soy, yo soy de ciudadanos también sí qué eres eres yo o soy, fuiste yo soy soy soy soy sí soy. pues yo fui ah, bueno. y, y esa experiencia eh, es la que quiero hacer visible los entresijos del partido. Muy bien. No, evidente, evidentemente no voy a poner, no no lo, no voy a poner, eh, va a ser novelado, sabes, una cosa novelada. Pero sí que va a dar muchas ideas sobre el funcionamiento de los partidos, no solamente de de Ciudadanos, porque me consta que ocurre en todos los partidos. Ajá, muy bien, Es interesante y habrá que leerlo, ¿no? porque tendremos una visión de alguien que, que ha tenido una experiencia. Sí, sí, sí. O sea, de hecho... Una, una novela de, con, con de carácter político también. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Y esa la estás planificando o, esa, va, es... o va a ser ahí tipo brújula? ¿Cómo va a ser esto? No, esta va a ser más lenta porque primero quiero centrarme en mi libro, en este último. Y, Hay algún personaje y, que será protagonista, supongo. Será algún político protagonista, el personaje. No me refiero a un político de verdad, pero ¿es el sí, político, el personaje, sí, sí, sí. Pues, serán varios, evidente. Ah, eh, pero voy a centrarme primero en este último y, y esta la tengo que hacer, la de, esta la tengo que hacer más, la que estoy en mente la tengo que hacer más despacio. O sea, tienes dos en mente. Una de no la que no. Ah, perdón. Tengo una. Una sola, vale. Que, que, que es la que tengo que escribir más lentamente ah. porque, a ver, tengo que ser muy diplomática, tengo que, que explicar las cosas con detenimiento para que no haya confusiones ni, ni malinterpretaciones. Y entonces eso Ya sabes tiempo. que en España se malinterpreta todo muy rápido. Pues ¿verdad? por eso, en política ya sabes que hay que ser muy... Muy, eh, entonces, tener, eh, muy políticamente hablando muy, es muy poca política es, exacto hay que tener mucho tiempo entonces eh, y aparte tampoco quiero abusar de la gente yo creo que ahora con estos dos libros que ya la gente me va conociendo y quiero hacerlo con tranquilidad y cuando y como quiero que al año que viene si, si puede ser ese libro me lo publique una editorial, pues eh, tengo que hacer las cosas con calma y despacio. Porque aparte de ese, habrá otro cuarto libro, que, que lo tengo muy claro, pero necesito hacer un viaje para poder hacer ese libro. Entonces eh, me tengo que desplazar a, a Cádiz, y tengo que hablar con mucha gente para poder hacer ese libro. Ya ese que libro... necesitas investigación, ¿no? Exactamente, sí. Tengo que... A ver, para mí... Es una novela eh... histórica o como... Ya no, que... es, es una novela sobre un, una persona que nosotros tuvimos recogida en mi casa durante 40 años. Ah, entendido, vale. Mi padre... Mi padre o sea, recogió... Es una, una novela de testimonio. Sí, mi padre recogió de la calle a un señor que en aquella época, en los que estoy hablando de los años en el año 56-57, eh, existían las casas cuna, no sé si tú si te suena, eh, en las casas cuna estaban los niños huérfanos de la guerra que, que luego cuando cumplían los 18 años eh, pues los echaban a la calle y, y en muchos pueblos pues podían, solían ser los mal llamados los tontos del pueblo, ¿vale? pedían, hacían rifas y cosas de estas. Y mi padre o sea, recogió... Que no uno tenían lo... oficio, ¿no? No tenían oficio. No. No, lo... les daban Luego... ni... no les daban cultura ni les daban... No, no les Muchos, para muchos, la vida. muchos eh, por ejemplo, este era deficiente psíquico. Ah, muchos sí. tenían alguna deficiencia. Ya. Y este señor lo recogió mi padre de la calle. Vale, va a Entonces, quiero hacer cuentes, ese libro. No nos cuentes mucho sobre... El personal, quiero hacer este pero... libro porque es eh, importante. Eh, enseñar a la gente que tuvo que venir un extranjero uh -huh. un extranjero ahora que tanto se habla es, o se tiene tanta intina a los extranjeros yeah. pero fue un extranjero el que tuvo que venir a España a sacar de la calle a un, a un hombre español uh -huh. yeah. uh -huh. eso es importante, sí, es importante. entonces eh, allí es muy conocido y a mí me gustaría hacer un libro sobre su vida. Muy Pero claro, para el final de su vida estuvimos un poco distanciados y entonces tengo que ir a, saber que a, a, recopilar, a recopilar el final. Sí. Muy bien, muy interesante. Pues nada, sí, sí. pues ha sido una entrevista que nos va a enseñar mucho sobre una época, unas vivencias y, y también tu, tu participación política en Ciudadanos, ¿no? También cuando termines tu, tu, tu novela, la que estás escribiendo. Sí, sí, sí. Pues nada, eh, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues A ti, a ti en particular, <risa> a, los, a los que lo vean, pues eh, <risa> también. Esperemos que, que te den un like. Ya se lo puedes decir vale. a tus amigos también, <risa> para que te vean. Bueno, muchas pues, gracias. gracias mucho éxito, mucho éxito con, con el muro, ¿eh? Sí, salir, eso espero. Sí, sí. Vale, nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, gracias.